beyond the body identification is we'll say a family identification y más allá de la identificación del cuerpo hay algo que es la la identificación con la familia so it's an earthly association of bodies uh, parents and children uh, siblings así que es una falsa asociación del cuerpo de los padres los hijos la familia y cuando tú te asocias solo con la familia hay una limitación realmente en tu mente. Realmente tú deberías identificarte con 7 billones de personas en la, el planeta Tierra. Y tratarlos a todos como tratarías a tu familia. And so, as you begin to expand your mind, y así que cuando comienzas a expandir tu mente, te das cuenta de que Cristo te está llamando más allá de este mundo. To realize that there is only one of us Para que te des cuenta de que solo hay uno de nosotros It's just a trick that there are seven billion Es solamente un truco de que hay siete billones de nosotros But really we're all the same spirit of love Pero realmente somos el mismo espíritu de amor And we have to escape this trick in order to be happy Y tenemos que escapar de este truco para así ser felices So Así que el Espíritu Santo debe convencerte para que tú aceptes de que eres algo mucho más de lo que tú creías que eras. Así que en estas sesiones de expresión surgieron muchos temas que pues sucedieron en estas en estas sesiones. Hubieron bastantes temas. One major theme is there still is uh, there still is guilt and attachment associated with the biological family. Mhm. Mm Muchos de los de los temas que son los más importantes son los que se basan en culpa o asociación con los parientes con la familia. And this involves being attached to a role in the family. And then being feeling guilty that you're not fulfilling the role that you serve in this world.. And it's important to realize that the ego invented all the roles and the spirit did not create any of them. Es importante destacar que el Ego fue el que creó todos estos roles familiares y no el Espíritu Santo. Y El ego hizo esto para que tú te quedaras atorado en un nudo de culpa. Y y la mente está atormentada, está todo el tiempo pensando cómo ser una buena madre, cómo ser un buen padre. ¿Cómo es ser un buen hijo o cómo ser una buena hija? ¿O ser un buen hermano o ser una buena hermana? Es como si estuvieras intentando alcanzar un ideal que realmente nunca lo podrás lograr porque la realidad es que tú eres espíritu y lo que debes hacer es justamente desaprender lo que tú has, lo que tú has creído acerca de ti mismo y todas las personas de tu familia están contando contigo to wake up to the true self. Para que tú despiertes a lo que verdaderamente eres. Y les muestres el camino. Of the story of the Buddha, incluso si, si tú piensas en la historia del Buda. El Buda, Siddhartha, dejó el palacio. Uh, he left his wife, dejó su esposa. Uh, when she was cuando ella estaba embarazada. En el día en el que nació su hijo, Siddhartha se fue to go find self and enlightenment. para encontrar la realización personal y la iluminación. Y todos nosotros estamos llamados a ir a nuestro interior y encontrar este ser verdadero. La mejor manera de bendecir a tus hijos y tu familia es vivir una, una vida honesta, Following the integrity of your heart. siguiendo la integridad de tu corazón, y dejar que el Espíritu Santo expanda tu percepción de este mundo. So that you can see the world as a whole. Y de esta forma ver al mundo como algo It is holistic perception. Es una percepción holística. Instead of small perception with blinders on. Mm -hmm. And most guilt comes from a false perception of responsibility y la falsa viene de esa de because if you follow the egos teaching you will not escape from this false responsibility falsa uh -huh. I'm not saying That you should drop your responsibilities as you perceive them now. No estoy diciendo que tú debes dejar atrás tus responsabilidades como las tienes ahora. I am that you need to give them to the Holy Spirit and pray, help me unwind from them. Estoy diciendo que tú reces al Espíritu Santo y hagas y les entre, le entregues a él tus responsabilidades y que él te muestre el camino. For example, if you have, have a million dollars of debt that you have accumulated Por ejemplo, si tú tienes una deuda de millones de dólares que tú has acumulado, que tienes ahora en este momento. No, the Holy spirit would not say that's pretend that, that doesn't exist. Es decir, te no quiere decirte, vamos a pretender que eso no existe. And just try to forget about that. <laughs> y vamos a tratar de olvidarlo. No, the Holy spirit would actually have you work at addressing that, but also through extending miracles. Los so that your focus would be on extending love, and then the Holy Spirit would handle the debt. It's the same with parenting. Es lo mismo con la paternidad. A, a el Espíritu Santo viene a ti como una guía para la paternidad y darte a ti un, un, como un regalo. Así so, que el Espíritu Santo utiliza las relaciones que el ego ha creado para que tú vacíes tu mente de estos conceptos e ideas. Y Y otra vez expandir tu percepción del mundo. And hotel. Puede ser lo mismo con cualquier cosa. Por ejemplo, este hotel hotel el hotel puede ser utilizado por el espíritu por el espíritu santo o por el ego y el ego y el espíritu santo tienen distintos propósitos si tú sigues al ego es, Sabrás que, que vas, eh, tendrás es, en este espacio estrés, Word, miedo, preocupación and death. y muerte. Si sigues al Espíritu Santo encontrarás que hay en este espacio perdón, and happiness, felicidad, and joy, alegría and finally, eternal life. y finalmente vida eterna. It's a very different direction, Son direcciones muy muy muy distintas. en which Y una vez que tú te vuelves más ligero y más y más feliz. Because truly you have only one responsibility. Porque realmente solamente tienes una sola responsabilidad. Y esa es aceptar la corrección en tu mente. Para lo que en esta era llamamos ego. Or we could call it sin. O lo podemos llamar también pecado. For a o un error. La única responsabilidad que en verdad tienes es aceptar la corrección. No eres responsable del error. Yes, you don't have to figure it out. No tienes que tratar de entenderlo. You don't have to analyze it. No tienes que analizarlo. You don't have to diagnose anything, anybody. No tienes que diagnosticar nada ni nadie. No tienes que ni siquiera preocuparte de ninguna manera. Excepto en tratar de esconder el error. Cuando te está doliendo está bien llorar. Si tú sientes que tienes emociones que te lastiman es, es importante que salgan. No las ¿Sí? tienes que reprimir, no las tienes, no tienes que ocultar. Porque incluso con esto el ego te dice que oh, no si no lo expresas, tu no vas a tener amigos si no lo expresas. Si tú dices lo que sientes, vas a perder a tu pareja. Por you if you, if you Todos tus hijos se van a <laughs> ir si tú permites que tus emociones salgan. So Pero esto es tan importante que realmente no se puede evadir. Es como like, um, cleaning out a Something that has been very dirty, Es como limpiar algo que ha estado verdaderamente sucio. Al simplemente permitir que tus emociones emociones salgan cada día. Y cuando las emociones salen, las emociones expresan es ahí, verdaderamente cuando estás practicando el perdón. That's when you ask the Holy Spirit, show me a different way. Ahí es cuando tú le pides al Espíritu Santo, muéstrame otro camino. I was mistaken, show me the correction. Estaba equivocado, por favor, muéstrame la corrección. I was trapped, show me the freedom. Estaba atrapado, por favor, muéstrame la libertad. And I was sad, but show me the happiness. Estaba triste, pero pero muéstrame la felicidad. So it's not that you will drop your responsibilities, but You will definitely hand them over. así que no se trata de, de evadir tus responsabilidades sino más bien entregárselas al espíritu santo And the Holy Spirit will handle everything. y el espíritu santo se va a encargar de todo incluso si es una deuda o cuidar a un familiar se va a va a estar bajo el control bajo su control